Bien, en el vídeo anterior hemos dicho que, os había dicho que íbamos a terminar ya la aplicación, pero la verdad es que eh, intentar terminar todo y, y dejarlo más o menos bien y, eh, y listo para la adaptación, pues tal vez eh, es demasiado para un vídeo, así que mejor vamos a, a dividirlo en tres partes. Primeramente en esta parte vamos a ver cómo podemos eh, gestionar eh, la puntuación, solamente nos vamos a centrar en eso y luego en el siguiente vídeo ya veremos cómo eh, manejar un poco eh, lo que serían las, eh, las interfaces de usuario. Y luego en un último vídeo, pues eh, igual eh, añadiremos eh, algunos pequeños extras, os daré alguna una pista de cómo añadir pequeños extras y hablaremos de algunas otras eh, cosillas, un par de cosas que pueden ser interesantes, que pueden ser los sonidos y eh, los efectos de partículas, tal vez. Ya veremos, dependiendo de, de cómo quede el, el asunto. Bueno, eh, por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es. Eh, a ver un segundo. Es, eh, lo que tenemos que hacer es eh, detectar las colisiones. Tenemos que detectar cuando una botella o una lata ha sido impactada por un dardo y sumar una puntuación para eso. Ahí tenemos bastantes problemas. Detectar las colisiones, ahora lo vamos a ver, eso es relativamente fácil. El problema es que. Eh, el dardo cuando choca contra, contra un objetivo no colisiona una sola vez, pero nosotros queremos que eh, vamos a decir que se aumente la puntuación solamente la, la primera vez que impactamos contra una botella Entonces, o, un, o una lata. Entonces, el truco que vamos a utilizar va a ser eh, llevar un control de cuáles son los objetivos que han sido impactados y no. Para eso, además, vamos, además de eso, vamos a tener que llevar el control de, de la puntuación. Y todo eso muchas veces eh, bueno, pues se hace utilizando algún tipo de GameObject que solamente se encarga de ejecutar scripts. Es decir, es, es un GameObject game que no tiene una presencia ni física eh, ni gráfica, vamos a decir, ni física en el motor de física. Y eso se hace utilizando, bueno, ya lo hemos visto antes, para organizar los, los eh, targets y demás, se hace creando un Empty. ¿vale? Vamos a crear un Empty que le vamos a llamar Game Controller. Y a ese Game Controller le vamos a añadir un nuevo script. Ese script va a ser, le vamos a dar el mismo nombre, ¿vale? Game Controller. ¿Vale? Entonces, eh, en ese Game Controller lo, vamos a hacer eh, esas dos, esas dos cosas, ¿vale? Por una parte Vamos, vamos a abrirlo y vamos a llevar el control de la puntuación y, por otra parte, vamos a llevar el control de qué objetivos han sido impactados y cuáles no. ¿Vale? Eh, vale. El Game Controller, pues nada, como siempre nos lo abre, nos crea eh, esta versión eh, bueno, estándar. Entonces, vamos a utilizar para esto, eh, ahora sí, vamos a utilizar eh, estos dos, bueno, estos dos, no sé, uno de estos dos, el, el Collections. Eh, eh, vamos a utilizar eh, las, las utilidades que vienen ahí. En particular vamos a, a utilizar listas de objetos. Vamos a utilizar listas de objetos para guardar eh, en un primer momento una lista de botellas y una lista de latas porque bueno, pues tiene una serie de herramientas para eliminar objetos y buscar objetos dentro de esas listas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser crear una variable privada lista de tipo GameObject, que van a ser las botellas. Bueno, según la anotación esa que os decía, le pondremos un underscore. Lo mismo para las latas. Y pues, luego vamos a tener una list, un private eh, integer, vamos a usar, usar integers en este caso, eh, score, para guardar la puntuación. Inicialmente será cero. ¿Vale? Borramos la, la ayuda esta inicial. Y en este caso sí que vamos a utilizar la función eh, start, porque en la función start lo que vamos a hacer va a ser precisamente rellenar estas, estas dos eh, listas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues relativamente fácil, ¿vale? Hay una forma de acceder a, a todos, eh, todos los objetos de un tipo concreto, y es la siguiente, es utilizar lo que se llaman los tags, ¿vale? Hay una función dentro del, de la clase GameObjects que es FindGameObjects, hay, hay uno que nos devuelve el primero y hay un GameObjects que nos devuelve todos, eh, perdón, vamos a... Vale, vamos a ver la ayuda que nos devuelve un array de GameObjects que tienen un tag concreto. ¿vale? Por ejemplo, nosotros aquí le podríamos decir Bottles. ¿vale? Y luego, bueno, pues eh, básicamente, convertir esto en, en una nueva lista sería simplemente eh, decir que, que queremos, queremos crear una nueva lista. Eh, bueno no sé vamos a sí, vamos a especificar game de tipo con elementos de tipo game object a partir de, de ese eh, a ver me paso con no hotel no hotels a partir de, de ese array transformarlo en una lista y lo mismo haríamos con, con las latas vale pero claro eh, va a obtener todos los objetos que tengan ese tag, pero no hemos hecho nada para que nuestros objetos tengan ese tag. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Joder, y dale, cans, plural. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues es muy sencillo. Venís a la interfaz de Unity y eh, seleccionéis una, un, una, una botella, por ejemplo, y aquí arriba, en el inspector, veis que hay una opción tag con varias opciones. ¿Vale? Nosotros queremos crear un nuevo tag, así que vamos a decirle Add Tag y aquí en la lista que, que nos dice que está vacía le vamos a decir Bottles. ¿Vale? Un segundo. Ok. Vamos a crear otro tag que no va a ser para, para las botellas, pero que va a ser eh, para las latas, que va a ser can, ¿vale? No, bottle, a ver, vamos a llamarlo, que hemos dicho, bottle y no bottles, bottle, ¿vale? Si guardáis, ese que estaba removed, eh, ya desaparece, actualiza la lista, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a las botellas y tenemos la opción de decirle que es de tipo botella. Recordad que, que hemos creado las botellas como, eh, como prefabs y eso nos permite poder coger y decir que le aplicamos ese tag a todos los objetos de acuerdo entonces ya todas las botellas son de tipo botel. y con las latas pues haremos lo mismo le asignaremos can <coughs> o si lo preferís podéis abrir el prefab asignarle can como etiqueta y salir del prefab y ya todas las latas deberían de tener esa etiqueta ¿por qué es importante lo de las etiquetas? Bueno, pues de esa manera vamos a eh, con el código que hemos visto muy sencillito vale, podemos desde el comienzo ya crear una lista de botellas y de, y de latas el update no lo vamos a utilizar para nada en este caso y en cambio lo que vamos a hacer va a ser eh, definir una función pública que va a utilizarlo otra clase, ahora lo veremos void que va a ser eh, target hit, vale? Le vamos a pasar un game object, va a ser geo, o bueno llamarlo como queráis. Y lo que va a hacer básicamente esta, esta función pública va a ser decir bueno está ese está ese ese game object en la lista de botellas. Si está en la lista de botellas, ¿no? si la lista de botellas contiene a ese, ese object, vamos a actualizar la puntuación. Por ejemplo, con 10 puntos, ¿vale? o 100, o 1000, o lo que os dé la gana, eh, no, no tiene mayor misterio. Y sobre todo, importante, para no estar continuamente actualizando la puntuación, vamos a, a eliminar ese, ese GameObject de la lista. ¿Vale? Bien. Podríamos poner aquí un else if y tres cuartos de lo mismo con las latas. ¿Vale? Si contiene el game object, actualizamos la puntuación. Como las latas son más pequeñitas, pues la actualizaremos con con, cinco, o sea, con 20 puntos en lugar de 5 o sea, en lugar de 10, Jesús, y lo eliminaremos, obviamente, de, eh, de la lista de latas. Y para ver que todo esto funciona, vamos a utilizar una cosa que no hemos usado hasta ahora, que es el, el debug, ¿vale? Hay una clase debug, que tiene, bueno, tiene muchas cosas, pero el, lo más básico es log, y le diremos que eh, el mensaje que va a ser score, dos puntos, score. ¿Vale? Si lo ponemos aquí, se va a ejecutar cada vez que llamemos a esta función. ¿vale? Eh, eso significa, ahora lo veréis, que, que se va a ejecutar no solamente cuando actualizamos la puntuación, sino más veces. Si quisieseis que solo se actualice, si quisiésemos que solo se actualice cuando se, se, eh, se actualiza la puntuación, pues lo haríamos aquí. Lo duplicaríamos aquí, incluso podríamos decir que, bueno, pues otro mensaje de botella, eh, o sea, impacto sobre botella, y bueno, de hecho vamos a dejarlo ahí. ¿No? Podríamos decirle que se ha impactado la botella y, y, y demás, ¿vale? Ok, guardamos. ¿Dónde vamos a utilizar esta función? Bueno, pues esta función la vamos a utilizar, vamos a volver a nuestro a nuestro eh, a nuestra escena. Está cargando el script. Recordad, me cuesta un ratito, ¿vale? El game controller que hemos creado, por cierto, no le hemos asignado el script, tenemos que asignárselo. Y ahora lo que vamos lo que queremos hacer es, lo que vamos a hacer es que sea el, el dardo, que es el que esté implicado siempre en todos estos eh, eventos podríamos eh, añadir un script a las botellas y otro a las latas para no tener la necesidad de identificar si son latas o botellas pero vamos a hacerlo con los dardos vale pues más que nada porque bueno pues eh, este tutorial es un poco para, para aprender diferentes trucos estrategias y demás entonces vamos a crear un, un dart eh, un nuevo script que va a ser dart controller y en ese dart controller lo que vamos a hacer es... Eh, un segundo. Dame un segundo. Bien. Eh, que cargue. Vamos a abrirlo. Bueno. Sí, vamos a abrirlo. Eh, a ver. Aquí está. Perdón que me ha abierto otra ventana del mono velo. De acuerdo. El Dart Controller, lo que vamos a hacer va a ser, no vamos a utilizar ninguna de estas funciones. Lo que queremos hacer lo que vamos a hacer va a ser tan sencillo como cuando el dardo detecte que ha colisionado con un objeto que simplemente llame a, la, a esa función que acabamos de crear. Para eso nos sobran todas estas funciones. En este caso también nos sobran eh, estas, estas, eh, los collections porque no vamos a hacer uso de vectores ni, ni, ni listas ni cosas de esas. Lo que sí necesitamos es un, un objeto de tipo GameController, ¿vale? que va a ser público y ahora veremos por qué. Podríamos hacer privado y, bueno, podríamos solucionarlo de, de otras maneras. Podríamos hacerlo privado, obtener el GameController a través de código buscándolo por nombre. Igual que hemos hecho la búsqueda por tag, se puede hacer búsquedas por nombre. Pero lo vamos a hacer de manera pública, para ver un pequeño problema que aparece y cómo solventarlo. Y lo que lo que ocurre, o sea, lo que las funciones que vamos a utilizar para detectar o para ejecutar algo cuando ocurre una colisión, son eh, void on collision enter, en este caso es el momento en el que ocurre la colisión, vale es un poco... Eh, eh, BJ. Vamos a dejarlo. es un poco eh, parecido a lo que pasa con las teclas y demás tenemos que cuando se mantiene pulsado, cuando se pulsa y cuando se suelta y las funciones son non-collision, enter, exit y stay ¿vale? también hay una cosa importante y es que los colliders se pueden mantener como colliders si queremos que sean usados para, para vamos a seleccionar para dentro del motor de física y todas estas cosas para que se detecten colisiones en ese sentido pero también se pueden definir colliders como triggers ¿vale? si se define como trigger eh, no forma parte de todo ese proceso del de, de, de motor de física y lo que sí que forma parte es de, eh, de la detección de, de colisiones o sea, se detectan las colisiones pero se lanza otro tipo de, de funciones que en este caso serían eh, eh, se llamarían, a ver, vamos a ir a, aquí, serían onTriggerEnter en lugar de onCollisionEnter. Pero bueno, ahora mismo eh, lo que nos interesa es esto. Y Es tan sencillo el usar esto como de, eh, coger nuestro game controller que acabamos de crear. Tiene una función que acabamos de crear que es target hit y eh, a, esa, a esa función le tenemos que pasar un GameObject, ¿vale? Si os fijáis, lo que nos devuelve la función onCollisionEnter es el objeto con el que hemos colisionado, pero nos devuelve un objeto de tipo Collision, ¿vale? Que tiene una serie de ventajas, porque nos, da, nos puede dar el, el punto donde... ¿no? Nos, da, nos da cosas como... A ver, vamos a hacer... Si ponéis, tenéis aquí eh, GetContact, GetContact, que son los puntos exactos donde ha colisionado y más. Pero sobre todo, eh, bueno, sobre todo, tiene una opción que es... Eh, gameObject que nos devuelve el objeto como tal con el que ha colisionado con eso podemos llamar a, a la función y la función eh, que teníamos aquí se va a encargar de hacer el chequeo etcétera, etcétera. entonces en principio con esto tendríamos suficiente para eh, para detectar las colisiones y actualizar la puntuación cuál es el problema el problema es que, bueno, si nosotros eh, asignamos, nosotros si recordáis, teníamos aquí un un, eh, un un dardo, que por cierto si clicáis os lleva a donde está, y a este dardo le, nosotros le podríamos asignar, abrir, abrir el prefab y asignarle, eh, eh, asignarle el, el script. Pero eh, eso no nos va a funcionar, ¿por qué? Bueno... De hecho, eh, a ver, si aquí os aparece que tenemos un script missing, eh, es más que nada porque estaba haciendo antes las pruebas. Si lo abrimos y le asignamos el script, eh, ¿dónde está aquí? Dart Controller, ¿vale? El problema es que aquí, en, en ese Dart Controller, que no sé por qué no aparece, a ver, un segundo, debería de aparecer un campo que es Game Controller pero igual solo aparece cuando salgamos, ¿no? Salimos, ya le hemos asignado ese componente, salimos fu fuera, seleccionamos el dardo, que lo teníamos por aquí, ¿vale? Y entonces en ese script, ¿vale? Tenemos que asignarle eh, el Game Controller. ¿Qué es lo que ocurre? Que si intentamos asignarle no nos deja hacerlo. ¿Por qué no nos deja hacerlo? Porque este dardo no es parte de la escena, pero este Game Controller sí es parte de la escena. Si lo quisiésemos ha hacer así, lo que tendríamos que hacer es, desde el código, eh, buscar el objeto que se llama Game Controller y asignárselo. Es decir, hacerlo desde código eh, en el momento en el que se crea eh, eh, el dardo como tal. ¿no? En, en ese instantiate, o sea, cuando instanciamos, el dardo en ese momento habría que asignarle ese game controller. ¿Cuál es la solución más fácil que podemos hacer? Pues la solución más fácil que podemos hacer es meter un dardo aquí que sí que existe en la escena, que está fuera de la vista, puede estar donde, donde os dé la gana, a ese objeto que como sí que está en la escena sí que le podemos asignar eh, ese game controller. Y que sea este objeto, el de la escena, y no el que tenemos en los assets, el que instanciemos. Es decir, hagamos una copia de este objeto que está aquí escondidito y que no vemos. Pero para eso tenemos que ir a Can y, aunque se llamen igual, ¿vale? tenemos que asignarle este dardo y no el que tenemos en los assets. ¿vale? Y de esa manera, eh, ahora ya sí, el, el objeto que, que tenemos, que instanciamos cuando disparamos la pistola, pues realmente ya tiene ese Game Controller. ¿De acuerdo? Si todo ha funcionado y le damos al play, pues debería de, deberíamos de ser capaces de... A ver, eh, se me va. Disparamos, se generan nuestros clones, ¿vale? Hemos tirado la botella. ¿Dónde vemos el resultado? Bueno, ahí va. Object reference not set to an instance of an object. Bien, nos ha dado un error en el Game Controller y habrá que ver por qué es en la línea 19. A ver qué es lo que he hecho yo. Game Controller línea 19. Ahí va. Bueno, voy a tratar de encontrar el error. Ahora, ahora seguimos con el vídeo. Ok, ya... Eh, el, el error, eh, bueno, de hecho, si, si ejecutáis la aplicación, a ver, segundo que guarde esto. Si ejecutáis la aplicación directamente con, con la consola en marcha, a ver, vamos a limpiar los mensajes. Enseguida eh, veréis el, el mensaje que el mensaje de error que habíamos perdido por el camino. Y aparece aquí. Unity Exception Tag Bottles plural is not defined. Precisamente, de hecho, lo he cambiado, si recordáis, a bottle, eh, pero resulta que en el código pues, tenía puesto bottles. Así que lo borramos, guardamos el script, paramos esto, cuando termine de cargar los scripts, ahora, y le damos de nuevo al play y ya entonces sí que eh, ya no debería, ya no se quejará de que no existe ese tag y eh, si disparamos y le damos a la botella veis que aparecen, bueno, pues algo más le hemos debido de dar por ahí porque nos ha subido la puntuación, pero parece que más o menos, ¿vale? Alguna cosa rara parece que hace, pero si os fijáis, bueno, pues más o menos hemos conseguido que funcione. Probablemente habrá algunas deficiencias todavía por ahí, que habría que corregir, pero ya vamos eh, consiguiendo, tenemos nuestra puntuación, que aparece aquí abajo. ¿De acuerdo? Con esto bueno pues ya tenemos la puntuación. Ahora lo que sería interesante es bueno pues que esa puntuación aparezca aquí. ¿De acuerdo? De hecho podríamos poner el número de, de latas y el número de botellas impactadas, o cuántas quedan incluso, eh, en fin, eh, iremos a lo sencillo, simplemente pondremos el score, solamente para ver un poco cómo funcionan esas, eh, esas, eh, eh, bueno, pues la, las, las interfaces de usuario, eh, y, y luego a partir de ahí ya, como decía, en, en un último, último eh, vídeo veremos pues, algunas cosillas un poquito más avanzadas.